Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Senacica informó que con dos nuevos brotes de influenza aviar en Sonora, ya son tres de los focos comerciales. Hasta el momento ha provocado la muerte y sacrificio de casi 300.000 mil aves de producción. Eliusda reportó que con los brotes de influenza aviar en Arizona, Carolina del Sur y Mississippi, hasta el momento ya son 46 los estados que son positivos al virus. Además, se indicó que ya se cifra un número superior a las 600 parvadas comerciales y de traspatio y más de 50 millones de aves afectadas. Este escenario encamina a la nación norteamericana a su peor brote en la historia. Knuckle Bump Fard, granja de Florida en donde vive el EMU famoso de internet, Emmanuel, reportó un brote de influenza aviar. Su propietaria, la influencer de redes sociales Taylor Blake, confirmó a medios locales la muerte de al menos 50 aves de su granja. Días después, se certificó que Manuel está sano y libre del virus.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 avicultores y propietarios alojar sus aves en interiores, esto para evitar el contacto con la fauna silvestre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola, nos vemos la próxima semana.